Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a Reflexiones y Pensamientos Bíblicos con Elida Y su servidor Rafael Cavazos. Así es, así es. Estamos en Reflexiones y Pensamientos Bíblicos. Y gracias, gracias por estar con nosotros en este tiempo compartiendo pues su palabra. Es muy importante y gracias por todo todas las personitas que han estado compartiendo estos videos, estas cápsulas. Hoy vamos a tener un tema tremendo. Así es, tremendo, que viene siendo parábola de las diez vírgenes. La parábola de las diez vírgenes. Viene siendo las prudentes y el otro grupo de las insensatas. Ok, entonces quiere decir que vamos a estar viendo una parábola de las diez vírgenes, pero que hay una separación... De las prudentes y de las insensatas. Y de las insensatas, sí, así es. Perfecto, entonces, para que vayan poniendo cuidado, a ver cuáles son unas y cuáles son otras, y a ver en cuál categoría te podrías tú poner, mi amado, mi amada. Así eh, es. Tú, tú, tú lo vas a decidir, no nosotros. Y pues nos vamos entonces al verso, uno. al verso 1. Al verso 1 de Mateo 25, del 1 al 13, y nos habla de esta manera. El uno, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Fíjate, qué interesante, eh, en los anteriores hemos hablado del reino de los cielos. Sí, así es. Al estar aquí en este verso número uno de las diez vírgenes, que habla de las diez vírgenes en Mateo 25 aquí nos está hablando, entonces el reino de los cielos será, uh -huh, será semejante. Será. A diez vírgenes. Ajá. Fíjense nada más, la importancia de esto. El reino de los cielos, aquí Jesús lo da, hace semejante a estas diez vírgenes. Uh -huh. Exacto. Que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que en, en este pasaje, en, en esta parábola, el Señor sí. nos está diciendo que hay un reino. Hay un reino. Que hay Así un reino, es. un reino celestial. Correcto. Es el reino de los cielos. Amén. Que son las moradas del Señor Jesús. Las moradas. O, las, la, padre, o la morada de Dios. Entonces, pongamos cuidado porque aquí hablan de las prudentes y de las insensatas. Mire lo que dice el verso 2. El 2 no dice así. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Tres, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Aquí empieza a ver la división. De las cinco y 5 uh -huh. Las cinco prudentes y las cinco insensatas. Y las cinco insensatas. Pues yo te decía ahorita, mi amado, mi amada, pues tú ve en qué lugar te podías acomodar. Claro. En qué, ¿En qué grupo? Sí, es muy personal. ¿Por qué? Porque las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, no estuvieron preparadas no con una botella especial Correcto. o un garrito con una no, recipiente ahí. No. Para tener más aceite uh -huh, Porque se le podía agotar lo que tenía Exacto, así es ¿Por qué? No. Porque las lámparas normalmente pues tienen Van un consumiendo Tienen un límite nada más y tienes que rellenar Claro, ¿verdad? así Entonces, es Entonces esto es. es nada más para que vayamos Tomando en cuenta que El reino de los cielos es semejante a Estos diez vírgenes así Pero que es. cinco eran prudentes Pero que cinco, cinco eran insensatas Insensatas, así es Vamos a ver qué dice el verso 4. Así es. El verso 4 nos dice, «Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ok. Mira Ahí qué, está. Mira qué, qué, qué interesante. Ahí está. Mira qué interesante. Dice, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, junto con las lámparas. Correcto. Pero aquí hay algo que es bien interesante, y dice el verso 5, uh -huh. y tardándose el esposo, uh -huh. se empezaron a rimir, estaban cabeceando. Estaban cabeceando. Y se durmieron. Y se durmieron. Entonces, y esto viene a, a mi mente ahorita. Sí. ¿Cuántas veces se ha escuchado, porque nos lo han dicho a nosotros mismos personalmente? Sí. No, hombre, ese cuento desde cuándo que se está diciendo. Sí. De que el Señor viene, que el Señor sí. viene. Y hasta, tal, no, nunca vino. No ha venido, sí. Uh -huh. ¿verdad? Pero... A, a, así es, es este, por eso me gusta esta, esta parábola Correcto Para los que piensan de esa manera uh -huh. no, Hombre, este cuento es viejísimo Pues sí, es, es viejísimo sí. Pero el Señor nos sigue dando to, todavía, todavía la oportunidad Todavía la, la oportunidad, sí, así Todavía es. nos sigue dando la oportunidad Hasta este instante, hasta este momento Sí Porque de que el Señor va a venir, va a venir Va a venir, claro Entonces, Claro que sí Veamos que sigue diciendo Vamos a ver. La, la escritura aquí en el verso 6. En el siguiente. Y dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mira, qué interesante. A la medianoche. A la medianoche. Mira, hay, hay un Nos... pasaje bíblico que dice sí. que será como el ladrón que viene a la medianoche. A la medianoche, sí. Eh, los ladrones normalmente no van temprano, o no visitan, y, y más en ese, en, en ese entonces, ¿verdad? En ese entonces, ya. Y, y todavía, de, de hecho, ellos tratan siempre de buscar la oscuridad. Uh -huh. Ok. Dice que se si oyó un clamor, o sea, alguien que empezó a decir, aquí, aquí viene... viene el esposo, salí a recibirle. Uh -huh. Pero ¿qué hicieron la, la, las vírgenes? Bueno, pues se levantaron. Se levantaron. Al, al oír que, que ya venía, bueno, pues vámonos y arreglaron sus lámparas. Uh -huh. Ok, entonces quiere decir que las 10 tenían sus lámparas. Tenían sus lámparas, sí. Ok, entonces vamos a ver qué nos dice el verso 8. Bien, el 8 nos dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Oh, ya ha empezado a haber un problema. Sí, sí. La mitad de ellas... Tenía sus lámparas, sí, pero no tenían el suficiente aceite para poder salir a, a la calle a, la a, calle, a, sí. a, a buscar de, de, del esposo a, para es, recibirle. A recibirle. Entonces le dicen, "Denos su de, de, de, de, de aceite porque nuestras lámparas se apagan. Uh -huh. O quiere decir que no estaban preparadas. No estaban preparadas, correcto. Entonces ya aquí ya empieza a haber un, un problema. Una dificultad, pues sí. Entonces, fíjense bien lo que dice el verso 9. El 9 nos dice así, dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para que vosotras, para vosotras mismas. Ok, ¿quiere decir que a ellos también les costó? O sea, dicen, vayan a comprar? Sí. O sea, ellos se prepararon, ellos claro, compraron, claro. ¿verdad? Pero me gusta lo que dice aquí el verso 9, Más las prudentes respondieron diciendo, con mucha sabiduría. Uh -huh. Miren, para que no nos falte a nosotros ni a ustedes, pues vayan con, con el que vende el aceite. Exacto. Así es. Así, ni les falta a ustedes ni nos falta a nosotros. Uh -huh. Porque si yo te voy a dar. Se me va a acabar a mí. Pues sí. Entonces, ya no vas a ser nada más parte de prudentes, sino que ya todos van a ser insensatos. Insensatos. ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque te pusiste a dar cuando a ti te iba a hacer falta. Exacto. Entonces, así eh, es. esa es el, la preparación o, o del estar en Preparadas. esa preparación de poder estar siempre listos y preparados para cualquier momento en que el Señor sí, pudiera venir sí, por su iglesia. Así es. O sea, por la novia. Eso, eso es precisamente lo que el Señor nos habla y nos dice a cada momento. Así es. Que estemos listos y preparados porque no sabemos el día ni la hora en que Él vendrá. Así es. Aunque se ha tardado, se ha qué tardado. bueno, qué bueno que se ha tardado, porque nos está dando más oportunidad ya sí. estar listos y preparados para el encuentro con el Señor. Sí, sí, así es. Vamos al verso 10. El verso 10 nos dice, "Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta." ¡Aleluya! Tremendo. <risa> ¿Se ve? Sí. Dice aquí, ¿están viendo? "Y se cerró la puerta." Y se cerró okay. la puerta. Dice aquí, "Mientras ellas iban a comprar, Vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas, pero dice, y se cerró. Y se cerró la puerta. La puerta. Y se cerró la puerta. ¿Qué significa esto? Y se cerró la puerta. Que para las que no habían llegado, uh -huh. ya iba a ser demasiado tarde. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué razón? Porque no estaban preparadas. Como cuando Noé eh? ¿Verdad? Sí, que se cerró la puerta sí. y los que se quedaron, se quedaron. Sí. Entonces, vamos al ver verso 11. Bien, el verso 11 nos dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pues, pues sí, ahí estaban, afuera, ya me imagino. Señor, ábrenos. Señor, sí. ábrenos. Y, y no se abría la puerta. No, no, y ya, el... Sí, llegaron, entraron, hasta, llegaron hasta, hasta la puerta, tocaron. Uh -huh. Señor, Señor, ábrenos. ¿Pero qué dice el verso 12? Así es. Mas él respondiendo dijo: De cierto, de cierto os digo, que no os conozco. Viste, vemos el 13. Uh -huh. el, el 12 tre... dice: Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo. O sea, de verdad les digo: uh -huh. No las conozco. Que no las conozco. Así es. Entonces... Miren, eh, esto me, me suena a cuando decían: Bueno, yo tengo mi religión. Sí, hey, así es. Así es, yo tengo sí. mi religión. Si no, yo, yo voy al, al templo, yo, yo voy a, a una iglesia, como se dice tradicionalmente. Uh -huh. Miren, dentro de las más antiguitas quizás, uh -huh. son las metodistas, las bautistas, las primiterianas, las nazarenas, uh -huh. eh, las pentecostales, uh, uh -huh. etcétera, etcétera. Hay, hay, hay muchísimas. Hay mucho, no lo sí. no, no voy a mencionar todas porque pues, es, no, no, es no. muy difícil. Pero no se trata tampoco de mencionarlas a todas. No. Pues. Simplemente darnos cuenta de que existen muchas. Correcto, okay. así es. El problema es, ¿estamos preparados o no para la venida del Señor? Y esta parábola el Señor le está dando así es. porque Él sabe que mucha gente no está preparada. Sí, sí, sí. Y que sí, esta es correcto. la oportunidad de prepararnos para ese encuentro con Él. Correcto. Porque Él va a venir por su iglesia, la que debe estar ataviada como una novia. Preparada. Y va a venir por su pueblo, o sea, no está hablando de, de, de una persona en lo particular como novia, nada más, no, sino como iglesia, como, como, lo, iglesia lo, como grupo. Como un grupo. Como un grupo de personas. Ya muchos ya, ya, ya se nos adelantaron, uh -huh. pero para el Señor eso no es un problema, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es. Bien. y él va a sacar de, de, de, de, de, esa, de esa fosa aunque hayan sido quemados o sea, que hayan sido como hayan sido, como hayan sido que sí. hayan desaparecido en el mar nada parecido, no, no, no hay nada imposible es nada alto. imposible hay para él dice, Marcelo, pues, no los conozco uh -huh. imagínate tú mi amado imagínate tú mi amada que tú no estés preparada y que te digan a ti no te conozco Tremendo. Pues, sí, Tremendo. Pues, yo tengo mi, mi iglesia yo tengo mi, mi pues, religión Sí, la tendrán. pero no te conozco y sabes por qué lo que nos está diciendo aquí el Señor es, no que tú pertenezcas a una congregación determinada, uh -huh. sino que tengas la, la relación, relación... así es. Eh, una relación determinada con el Señor, así, bien determinado, Es decir, Jesús está en mi vida, Jesús está en mi corazón, mi cuerpo es el templo de, del el Espíritu, Espíritu Santo, Santo Él bien. está conmigo, yo le recibí, ah, yo le acepté, Amén. y yo... Hago lo que Él ordena a través de su palabra. Soy hija o soy hijo de Dios. O sea, sí. No importa en qué organización estés en un momento dado. No, no, eso no importa. Siempre y cuando se predique la palabra de Dios. Claro. Eso sí. Si no se predica la palabra de Dios, pues es imposible eso. Así y si es. tú estás escuchando la palabra de Dios y tú ya hiciste una decisión com completa, uh -huh, perfecta, uh -huh. y tú mantienes esa relación con Dios, tú puedes ser de las preparadas. Así es, amén. Pero si no, entonces... No hace es que seas de los insensatos que no estaban preparadas, uh -huh. aunque tenían la lamparita, aunque tienes una biblia, pero no, no, no tienes el aceite, uh -huh. Uh -huh. o sea ahí está cuando estás hablando del aceite, es la preparación, el estar Correcto. siempre en, en, esa, eh, en, esa relación, en esa relación constante, en... Ajá, así es, y el 13 nos dice velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir. Ese es el problema. Hay que estar velando, porque no sabemos ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir por su iglesia. Amén. Así por es. su novia. Cuando estamos diciendo por, por la novia, es como las la vírgenes que estaban esperando a su marido. Sí. Amén. Entonces, mi amado, mi amada, yo creo que este este pasaje es muy interesante. Como amén. para tomarlo en cuenta. Amén. Quizás como, quizás como nunca lo has hecho. Uh -huh. No importa qué religión tengas en un momento dado. Así es. Siempre y cuando la base de la fe en la que tú participas sea estrictamente bíblica. Amén, así es. Porque es la palabra de Dios la que te va a ayudar a tener tu lámpara encendida y con aceite suficiente. Amén, así es. Si no, entonces sí tienes tu religión, pero a lo mejor no tienes la relación personal uh -huh. con el Señor. Porque todo esto cae en la categoría personal. Personal, es muy personal, claro. La relación personal con Dios es individual, aunque nos reunamos con los demás, uh -huh. pero pues la relación es de carácter personal. personal. Mi esposa lo tiene que hacer en lo personal, yo lo tengo que hacer en lo personal. Amén, así Y es. si los dos lo hacemos juntos, qué bueno. Amén. Como ahorita que estamos aquí haciendo este, este programa, es, es. esta reflexión, esta cápsula. Pero independientemente de eso, ella en lo personal tiene que hacerlo, y yo lo tengo que hacer en lo personal. Amén. Es como cuando vamos a comer, pues, bueno, voy a comer lo de ella y yo como lo mío. Claro. O sea, su, cada quien en su platito. No nos comemos primero el de ella y luego nos comemos el, el mío. No, no, no. Cada quien no. en lo personal. Así se es. sirve. Sí, sí. Y, y es, a comer, ¿verdad? Entonces, uh -huh. la lámpara y el aceite vienen a ser exactamente lo mismo. Así es. Amén. Entonces, Amén. mi amado, mi amada, si tú no has, para empezar, recibido al Señor Jesús en tu vida, en tu corazón, es necesario que lo hagas. Así es. ¿Qué tienes que hacer? Pues decirle, Señor, aquí estoy. Reconozco. Ah, ándale. Reconozco. Reconozco. Reconozco que he fallado. Reconozco eh. que he estado dormido. Sí, Reconozco sí. que he estado en la ignorancia. Sí, Reconozco. Pero tienes que reconocerlo delante del Señor. Delante del no Señor. No de nosotros. No, no. Es que delante es, del Señor. Volvemos a decir, es muy personal. Muy Exacto. personal. Y si tú le aceptas y le recibes. Ya pasas a ser de la familia de Dios. Ya pasas a ser de las prudentes, nada más que mantente con tu aceite y tu lámpara encendida. Seguir buscando, seguir buscando, claro. Eso no para hasta que Él venga. Amén. Y si nos toca primero irnos nosotros antes de que Él venga, uh -huh. entonces Él va a saber. Correcto. Entonces, es lo que tenemos que hacer, mi amado. Es lo que tenemos que hacer, mi amada. Amén, así es. Porque toda la gente que han muerto ya y que el Señor todavía no viene, el Señor sabe de ellos. Amén. Nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. No. Porque para el Señor no hay nada, absolutamente nada imposible. Nada imposible para Él. Entonces, te recomiendo, les recomendamos. Les recomendamos, claro que sí. Que se acerquen al Señor. Lo tomen como su Señor, como su Dios, y que tomen la Biblia, como el recetario espiritual de Dios para, para, la, para la humanidad. Ahorita que todavía hay tiempo. Y... Así es. Permítanos hacer una pequeña oración porque el tiempo ya se nos ha ido, se, se ha alargado esto un poquito. Así es. Pero yo quiero orar por ti. Queremos orar por ti. Sí, amén. ¿No lo a mí, permites? ¿no? Entonces vamos a orar, Señor. Sí, mi Cristo, alabamos su santo nombre. Padre. Le adoramos, le bendecimos, sí, sí, le honramos y le glorificamos, nos Señor, el que este mensaje Gracias, que usted señor. nos está dando, Señor, sí, mi a través de este pasaje bíblico, seas. Mi Dios, que usted Gracias. Lo Padre, use fechabó. para que mucha gente, para que mucha gente, Señor, sí, señor. pueda venir toque a sus pies, Señor. Quiera. Y Padre mío, sí, sí, nosotros solamente sí. les apoyamos en la oración. Pero sea usted, usted, Señor, sí, quien sí. les dé la bendición sí, completa. Vidas, corazón, y a ti te, te digo, nombre, mi amada, a ti te digo, Jesús, mi amado. En el nombre de Jesús. Si, si necesitas más apoyo, sí. simplemente escríbenos. Así es. Pero si no necesitas más apoyo y tú ya hiciste la decisión. Adelante, sigue buscando más y más y más del Señor. Te felicitamos en el nombre del Señor. Y permite que Dios bendiga tu vida, hoy y siempre y por la eternidad. Aleluya, sí, Señor. Para la gloria del Padre sí, señor. en Cristo Jesús. Sí, señor. Aleluya. Gracias, Padre, Amén. por amor. Amén. Por su misericordia grande. Pues ahí tienes para Ay, el apoyo de la oración, si es que lo requieres, lo necesitas. Así es, bendiciones y escríbenos a hoy.oramos.gmail.com o bien a rafaelidatv.gmail.com y gracias por acompañarnos en esta cápsula tan importante y gracias por compartirlo entre tus amistades y familiares. Bendiciones a todos y cada uno y les amamos en el amor del Señor. Amén. Bendiciones. Bendiciones.